Music Los ingenieros, arquitectos y maestros de obra que hicieron realidad este proyecto nos acompañaron en la ceremonia de inauguración, donde las propietarias rompieron el tradicional champán para dar inicio al recorrido por los departamentos que ofrece Residencial Vita. Durante dos horas nuestros invitados pudieron disfrutar la experiencia que ofrece Residencial Vita para las seis familias que la habitarán. Nuestros acabados, desde la sala hasta las habitaciones, deslumbraron por su calidad. Además, pudieron visitar las amenidades exclusivas que la acompañan. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Come uh on. -oh.